para obtener un vocabulario enriquecido debemos de contactarlos con los diferentes nombres de eh, objetos que hay en nuestros hogares o en nuestros ambientes en el cual nosotros estemos. Cada uno de nosotros debemos dominar lo que es el trazo de la letra en cursiva. Luego de que el niño de primero, de segundo o tercero que tiene necesidad en este aspecto, cuando ya domina el sonido, nosotros procedemos a lo que es la unión de sílabas o de la consonante con la vocal. Para ello, eh, para obtener un vocabulario enriquecido, debemos de contactarlos con los diferentes nombres de eh, objetos que hay en nuestros hogares o en nuestros ambientes en el cual nosotros estemos. Si estamos en el supermercado, entonces debemos de eh, pronunciar bien el nombre de cada uno de los objetos o podemos decir sustantivos que hay en nuestro entorno. Eh, es importante explicar que cada uno de los objetos que hay en nuestro entorno tiene un nombre. La dificultad es que muchos de ellos, eh, para nosotros, es desconocido el nombre. Por lo tanto, es importante que nosotros eh, e investiguemos nombres de algunos objetos que no conocemos su nombre y que están en contacto con los niños para poder hablar correctamente con ellos y que su vocabulario sea enriquecido y pueda aportar en un futuro para la fluidez lectora.